Hola amigos, bienvenidos a este video. Hoy vamos a ver cómo agregar carpetas de música y de vídeos a la biblioteca del Reproductor Multimedia de Windows 11. Vamos a ir al menú para buscarlo. Está aquí lo abrimos. Vamos a ir inmediatamente a configuración que es la rueda de entrada. Directamente nos aparece lo que es ya, ubicación de la biblioteca de música. Seleccionamos nuestra carpeta para agregar. A partir de ahora, todo el contenido de la carpeta que elijamos pues, pasará a a verse en el repositor multimedia automáticamente voy a seleccionar cualquiera ya que es para un ejemplo esta misma, mix61 aparece abajo de la ventana agregar esta carpeta en music hacemos ahí a partir de este momento el programa analizará esa carpeta y nos la presentará aquí en eh, música ¿Vale? tardará un poquito también tenemos la opción de agregar directamente desde aquí y con el vídeo pues pasa exactamente lo mismo. Vamos a agregar aquí una carpeta para que aparezcan los vídeos. Si le damos a la flecha de abajo pues vemos las carpetas que tenemos agregadas, en este caso solo dos. Para eliminar le damos a la X y se elimina. Tenemos que confirmar antes dándole al botón de quitar carpeta. Pues nada más, muchísimas gracias por la visita, un saludo y que tengan un buen día. Chao.